Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a corregir esos subrayados rojos, verdes, azules que a veces nos aparecen en los documentos de Word. Veis, os fijáis aquí tengo varios subrayados, varios errores, en un principio algunos son errores y otros no son errores, pero el programa lo entiende así. Bueno, lo podemos hacer de varias formas. Eh, fijaros que yo me he ido aquí a la pestaña, en vez de la de inicio estamos aquí en revisar, que tendría que ser la pestaña propia de esto. Y como os decía, lo podemos hacer de varias formas. Una manera es que nunca subraye ninguna palabra de ningún tipo. ¿Cómo lo hacemos? Si yo me voy aquí a Archivo, os voy a explicar varias formas. Me voy aquí a Opciones. Dentro de Opciones me voy a Revisión. Y aquí, si os fijáis, voy a dejar esto así para que lo veáis. Tengo varias opciones. Yo me vengo para aquí abajo y tengo Corregir Ortografía y Gramática. Si yo desmarco aquí estas opciones, me va a quitar automáticamente todos los subrayados, fijaros, todo quitado, ¿vale? me vuelvo otra vez, opciones, revisión y lo tengo, vamos a volver a marcarlo y yo lo tenía de tal forma puesto que si yo escribiera otro documento ya no me iban a aparecer esas líneas, esos subrayados que, que tanto me pueden molestar, bueno, resulta que a lo mejor me interesa, pero solo para este documento. Bueno, vamos a volver a aceptar para que aparezcan otra vez. Si me interesa solo para ese documento, como os he dicho, en la otra opción que teníamos, aquí en opciones, en revisar, revisión, aquí abajo, hacemos clic y clic aquí y me los va a quitar solo de esta hoja. De los otros documentos no me los va a quitar, de esta hoja porque, como os he dicho, me está indicando que estoy en el documento 1 y solo va a afectar a ese documento. Pues esta es la manera de quitárselo a todos, a cualquier documento que hagamos, de ahora en adelante. O okay, que yo ahora, aunque no esté hecho de ahora en adelante, pero si abro un documento antiguo y tengo esto desmarcado, tampoco me va a poner ninguna línea roja ni de ningún color. Y otro es el que yo desmarque aquí y me va a aparecer solo del documento este concreto. ¿Más posibilidades? Pues muy sencillo. Como os he dicho, voy aquí a esta opción de revisar. Yo me puedo ir aquí a revisar documento y me aparece aquí a la derecha... Los resultados, tres de ortografía y uno de gramática, que es el rojo y el azul. Si yo hago clic aquí, me va a ir diciendo cuáles son los errores y me va a ir poniendo una explicación o por si yo lo quiero cambiar. Esto mismo lo podemos hacer de otra manera, que yo creo que es más cómoda. Si aquí yo me pongo encima de la palabra y doy al botón derecho del ratón, me viene que es un error de ortografía, eso es lo primero, por eso viene el subrayado rojo. Y aquí me está diciendo qué opciones quiero poner. Si lo quiero poner con mayúscula o si quiero poner esas otras palabras. Que no es ninguna de esas palabras, no lo quiero poner en mayúscula ni nada por el estilo. Doy a ignorar y ya directamente me quita el de esa palabra concreta, no el de todas. Bueno, vamos a oler para atrás. Aquí, fijaros, aquí viene otra palabra que tiene que estar escrita con C. Y yo me pongo aquí y aquí directamente me viene cómo se corregiría y qué más opciones de palabras tengo. Si yo hago clic aquí, lo puedo escuchar. Si doy aquí leer en voz alta, lo oigo. Y eh, puedo cambiar todas, puedo ir a las opciones de autocorrección o puedo elegir esas palabras que me está dando como posibles opciones, como sinónimos para, para cambiar la palabra. Si yo quiero, como os decía, cambiar solo una de las palabras, lo puedo hacer como lo he hecho antes o me puedo ir, vamos a cambiar las de todas, fijaros cómo lo vamos a hacer aquí, así, estas de aquí. Me voy donde pone idioma, en el menú revisar en idioma, establecer idioma idioma de corrección, está puesto el español y lo que voy a hacer va a ser eh, marcarme esta opción con el tick vale, que aparezca el tick entero, no que aparezca un cuadradito ni vacío. Y le estoy diciendo que no revisar la ortografía ni la gramática. Damos a aceptar y de lo que yo he seleccionado me ha quitado, fijaros, estaba en comentarios y aquí en Instagram, me ha quitado ese error. Si alguno de vosotros ha sido muy observador, habréis visto que aquí Twitter no lo pone como error, y aquí Twitter sí lo pone como error. ¿Por qué es así? Bueno, porque aquí está con mayúsculas y entiende que es un nombre propio, entonces no lo da como error. Otros errores que podemos ver son estas líneas azules, en otras versiones también salen como verdes, y me está diciendo que es un error gramatical y aquí me da la eh, concordancia correcta, porque aquí está una que no es correcta, tendría que ser uno. Espero que os haya gustado el vídeo, marcar el me gusta si os ha gustado. Suscribiros al canal de Youtube, darle también a la campanita para que os lleguen las novedades, daros una vuelta por www.indigotutoriales.com, hacer los comentarios que queráis aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.